200 gramos de galletas María, 100 gramos de mantequilla, 200 gramos de nata para cada chocolate, 3 sobres de cuajada, chocolate negro, chocolate normal y chocolate blanco, 200 gramos de cada uno, 600 mililitros de leche, yo la uso entera de vaca y perlitas de chocolate para decorar. Lo primero que hacemos es preparar el molde, yo uso este redondo de 26 centímetros y le pongo papel de cocina para que no se salga por abajo nada y después se pueda desmordar bien. Le he untado un poquito de mantequilla por los bordes. Vertemos en el vaso las galletas. Cerramos con el cubilete puesto y programamos 5 segundos a velocidad 8. ...después agregamos la mantequilla... ...cerramos de nuevo con el cubilete... ...y programamos 7 segundos a velocidad 7... ...una vez tengamos la masa... ...la vertemos en nuestro molde... ...y la extendemos bien y aplanamos con una cuchara... Puedes meterlo un rato en el horno para que quede más crujiente. Yo lo he metido en el horno 5 minutos a 200 grados. Vertemos el chocolate negro en la jarra. Cerramos con el cubilete y programamos 7 segundos a velocidad 7. Después añadimos la leche. El sobre de cuajada. Y la nata. Cerramos de nuevo y programamos 7 minutos, velocidad 3 a 90 grados. Después tenemos que verter la mezcla sobre la galleta. No me funcionó la cámara. Dejamos enfriar la mezcla y arañamos un poquito con un tenedor. Preparamos la próxima mezcla de chocolate, igual que hemos hecho antes. sobre la capa de chocolate ya fría, dejamos enfriar otra vez y arañamos con el tenedor, preparamos chocolate blanco como hemos hecho anteriormente con los otros chocolates y vertemos sobre el chocolate Dejamos enfriar un poco y adornamos con perlas de chocolate. Espero que te guste y hagas esta tarta tan fácil.